Ah, pero regresando al tema de Canadá. <ríe> a ver, a ver, sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué otro mito tenías por ahí anotado? Este, Pues el clima. Ah, ¿el clima? sí, sí. <ríe> bueno, a mí me decían mucho, todo el tiempo, eh, todo el tiempo es un mito. La gente cree que en Canadá todo el tiempo hace frío. Y eso es mentira, porque en el verano hace calor. Y en Vancouver uh -huh. sí hace bastante calor, y en Toronto también. Se siente muy fuerte, llega a subir hasta 37 grados. <risa> sí. Y luego en Toronto, como hay lago, este se siente un calor sufocante, húmedo, como de la playa. Son como dos o tres meses de calor, pero sí se, se siente muy, muy fuerte, tanto en Vancouver como en Toronto. Pero sí es un mito que mucha gente cree que todo el tiempo hace frío y eso es mentira. Eh, buen clima, se puede decir que hace desde junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya. Ya en noviembre empieza a ser frío otra vez. Pero fresco. Ya el frío intenso depende de la ciudad, pero eh, en Vancouver se empieza a sentir a partir de diciembre. Y el, el invierno ya total es febrero, y es el máximo invierno, el peor mes. Ajá. Pero depende de la ciudad, por ejemplo, me, yo nunca fui, pero dicen que en Calgary desde octubre ya está nevando, porque Calgary está en las montañas. Y en Toronto empieza a nevar que en diciembre, pero a mí me tocó la primera nevada en noviembre, entonces se adelantaron las nevadas. Y en Vancouver está pasando lo contrario, es se están retrasando bastante las nevadas. Yo, el primer año, yo quería conocer la nieve y, y no caía, y no caía, y no caía. Y hasta que cayó la primera nevada ligera, subí el video, creo que fue en enero del 2017, sí. y estaba bien contento. Miren, está nevando, qué contento. Sí, subí videos de que, ah, mira, nevó anoche. Es que en, en, en Vancouver no neva mucho. Neva como tres o cuatro fuertes tormentas y ya, acabo la de contar. En Toronto es cada semana. <ríe> cada semana cae una tormenta de nieve. O cada 15 días. Pero ahí estaba la diferencia entre Toronto y Vancouver en cuestión de clima. Sí. En Vancouver la gente es más huevona. Eso sí me <ríe> dio cuenta. Sí, sí, sí. Porque nevaba y al día siguiente todo se cerraba. Trabajos, escuelas, centros comerciales, era pretexto la gente es huevona. Y aparte no están preparados para la nieve, no tienen tanta maquinaria como otras ciudades. Y en Toronto, la primer nevada, dije, ay, seguramente mañana no, no va a haber actividad de nada. No, como si nada, la gente está acostumbrada, limpia la nieve toda la noche y, y los niños siguen yendo a la escuela, los trabajos, todo sigue abriendo igual, no cambia. Esa es la diferencia entre una ciudad y otra. Que acá como que agarran el pretexto, de, ¡ay, nevó! Como no neva muy seguido, entonces sí se cierran todo, todo absolutamente todo. Oye, Dani, la nieve, no, nunca, ¿nunca supiste qué hacían con ella? Porque, haz de cuenta, la remueven y la llevan como a tipo tiraderos uh, de basura, pero son tiraderos de nieve. ¿Sí sabías no. eso, verdad? No, pero yo nunca vi eso en, en Vancouver Sí, porque pues no se descongela, o sea, está la montaña ahí todo el invierno y este, uh, yo creo que ya se descongela en tiempo de, de verano, ¿verdad? No, de hecho, eh, por ejemplo, los estos, ¿cómo se llaman? Centros comerciales en los parkings o estacionamientos, para los que no entiendan el inglés. Ah, a estas alturas ya saben que es parking, lo inventen. Este, <risa> sí, exagero yo, ¿verdad? ¿eh? <risa> este, si limpian los estacionamientos o parking, este, y hace las montañas de nieve y ahí se quedan, Sí si se descongelan, pero no tan rápido, tardan meses en descongelarse, porque la temperatura está entre 5 o 10 grados en el invierno. Ahora, el peor frío que experimenté en Vancouver fue 10 grados bajo cero, es el peor. Ah, en México se están muriendo a 5 grados, imagínate a 10, pues como el doble, ¿ah? ¿eh? Pero eso no es nada. En Toronto experimenté 28 grados bajo cero. Eso sí es frío. Es más, me ponía contento cuando estaba a 5 grados sobre cero. Y en México se estaban muriendo a 15 grados de frío en este último invierno. Yo platicaba con mis familiares. Oye, ¿cómo está el clima por allá? No, está haciendo mucho frío. ¿Cuánto están a 15? No, hombre, eso es el verano en Canadá eso no es nada les decía oye y ahí te falló la, la calefacción ¿verdad? ¿nos contaste una vez? sí, hijos ya saben <risa> lo que pasa es que cuando fui a rentar a a Toronto, pues yo no conocía de ciudades yo nada entonces pregunté, oye ¿cuál es la parte económica de acá donde hay rentas baratas? sí ya me dijeron dos, tres lugares, pero me dijeron, oh mira, es en, yo he escuchado que hay rentas de 400 dólares en Scarborough. Hasta el, el mismo nombre te da escalofríos, Ay, Eso, ¿qué onda? Y es el este de Toronto. Y ya y se cuenta, bueno, yo nunca he ido, pero hace cuenta que es ir a Bronx de Nueva York, <ríe> al este de Los Ángeles, y así acabo de contar. El sur de Chicago. O te pito. <ríe> el no. de F. No, no, no, no, está horrendo, es carro, está feo, edificios antiguos, todos los edificios son de, de material, son de ladrillos, de concreto. Y ese departamento que renté, ahí, ahí están los videos en mi canal. Este Sí tenía calefacción, pero me decía a quien me rentaba, ah, no, no puede suceder esa calefacción porque sale muy cara la luz. Si lo prendemos va a llegar de 800 dólares. Y pues tú no vas a querer pagar eso, ¿eh? ¿no? Pues obviamente no. Y ya me dieron un, un calentón así de chiquito. Ahí está en el video. Y el cuarto era enorme, era muy, muy más grande que este cuarto. Y por lo mismo era bastante frío. Y ese si calentón pues no servía para maldita la cosa. Con decirte que lo volteaba frente a mí para poder dormir calentito. Y entre comillas, ¿eh? cuando bajaba 24 grados bajo cero, imagínate cómo me fue toda la noche. Dormía vestido, con cobijas, con calcetines, ¿lo puedes creer? No, hombre, sí, sí, por eso te digo que esas cosas de escabro no, no se platican, apenas lo estoy superando. Oye, Dani, el, el, cada habitación tiene su calentador, ¿verdad? ¿Y pasa agua caliente o cómo funciona? De ¿O qué? es de luz o cómo son? Ah, sí, son eléctricos. Algunos son de gas, pero la mayoría son eléctricos. Porque sí, en este verano mucha gente se ha estado quejando de que está bien caliente. No tienen ahí aire, aire frío. ¿En ¿Dónde? La, lo, o sea, no, no, es, no es normal que tengan un aire frío. O sea, un, un, como nosotros aquí, mira, nosotros aquí en las casas tenemos el aire central y da aire frío y aire caliente. Y, y en Canadá no, no tienen así. No, no, bueno, eh, ahí en Langley, este, el, cal, el calentón era eléctrico. Y ahí sí, lo, lo subía y hasta sudaba. Y nunca tuve problemas de frío, nunca. Pero en Toronto, pues ya viste mi experiencia. Pero más bien por codos, la gente que me rentó ahí no quieren gastar en calefacción. Más que nada tenía que ver con eso. Ahora también eran edificios de material y de concreto, son más fríos. Para los que se quieran ir a vivir a Toronto, yo no los recomiendo que se vayan a vivir a los basements o los sótanos. Son exageradamente fríos. ¿Y es lo más barato? Es lo más Por barato, lo pero es muy frío. Así es que prepárense. Muy, muy frío. Oye, el tema de, de casarte, Dani, ¿para cuándo te nos casas con una, una canadiense? Híjole. <risa> <risa> pues mira... Sí les había platicado en una transmisión que tenía una sí. supuesta... Este, una propuesta. Una candidata, una propuesta. Es de África, esa es morenita, por no dar otro nombre. Y dije, bueno, pues hay que dar la oportunidad, igualdad, ¿no? Y todo. Y, pero que me va mandando unas fotos de ella. Así que que está preparando el, el té, etc. Y, y ella no estaba así. Yo creo que... Eh, por temas de pandemia, porque lleva como seis meses sin trabajar, sí. pues eh, la actividad física pues le, le hace falta, entonces sí subió mucho de peso. Uh -huh. Y cuando me mandó las fotos dije, ¡ay, caray! ¿en, qué, ¿Qué te pasó? Le decía, no, pues, pues <risa> nada. Y como que ya se me quitaban mucho las ganas. <risa> Pero bueno, el tema del casorio. El mito es que si te casas con alguien, te llega a la residencia en poco tiempo. La respuesta es no. <ríe> De hecho, tú estás más informado, pero dejen, digo lo que yo sé, pero tú sabes más información. Ahorita en vas a decir tu información. Eh, no te llega a la residencia automáticamente. Más bien, tu pareja, que es la, la, la que tiene los papeles, tiene que sponsorearte, tiene que patrocinarte y ella tiene que estar trabajando. Si no, no te pueden arreglar papeles y tarda muchísimo. Un amigo que se casó con una canadiense de allá del grupo de trabajadores, se casó con una canadiense y tardó dos años en arreglar su residencia. Entonces no es automático. Entonces ese mito de que te cases sin automático y te dan la residencia es mentira. Y es un proceso como cualquier proceso migratorio. Pero tú qué, qué información tienes? No, pues lo mismo, básicamente, y este es un, es un proceso incluso más, más, más complicado porque el, como te como, como hemos platicado, el sistema migratorio canadiense está basado en, en el área económica, en la inmigración canadiense que está en, encargado más de atraer inmigrantes calificados pues, para trabajar y no tanto en la reunificación familiar. Oye, Dani, y, y por ejemplo, mucha gente que se quiere ir a Canadá este en familia, ¿cómo ves? ¿Crees que sea más complicado? ¿O, o cómo ves tú? Es muy complicado. Muy, muy complicado. Sí? Te lo digo porque mi hermano está allá y se sí. llevó a sus hijos. Y, híjoles, es, mira, depende. Si entraste con un programa de que llegas ya con la residencia, así sí pero con permiso de trabajo es muy complicado, y más si el trabajo no es calificado, porque mi cuñado no tiene no el tiene trabajo calificado, pues llegamos igual, él, él iba con el grupo. Y entonces, como es trabajo no es trabajo calificado, a su esposa, cónyuge o pareja, no le pueden dar un permiso de trabajo, porque no es un trabajo calificado. Uh -huh. Solamente si, si es trabajo calificado, ella podría aplicar para un permiso de trabajo abierto. De hecho, ya aplicó para otra compañía, ya va a ser manager, ya va a, ser, ya va a tener un puesto calificado, entonces ya en teoría mi hermana podría aplicar para una, un permiso de trabajo abierto. Pero es un rollo, ¿eh? porque los hijos, los, mis sobrinos, no los aceptan en las escuelas si el papá, el sí. Tutor no tiene permiso de trabajo. Ninguna escuela, si, si vas como turista o ilegal, tus hijos no los van a aceptar. Ninguna escuela canadiense les van a pedir permiso de trabajo o permiso de estudios. Eso sí, eso sí, a mi hermana se los exigen mucho. Oye, tu cuñado se quedó ahí en donde llegaste tú a trabajar. Él sigue ahí, sí, sigue en Langley. Pero ya, está ya le autorizaron el nuevo permiso de trabajo y ya está trabajando en la jardinería. Y ya es manager, ya, ya tiene una cuadrilla de trabajadores. Y aún así no lo, digo, el NOC no se lo han puesto en B, por así decirlo. Ya, ya está en ya. B, porque oh, okay. se, se aplicó un nuevo ya y un nuevo permiso de trabajo. Uh -huh. Y aparece ahí que ya es este crew leader, le llama. Sí. Ya es trabajo calificado. Y yo le dije a mi hermana, hace unos días que hablé con ella, que ya con ese permiso empieza su camino a la residencia. Ahora sí ya pueden aplicar. Sin embargo, hay un muro más alto que el que va a construir Donald Trump. Y es el muro del idioma. Sí, sí. Si no pasan el examen de inglés, no hay residencia. Así de fácil. Entonces, tienen que aplicar para hacer el CELPIC. Si no hacen examen de inglés, no hay residencia. Oye, tú dices que tu, tu cuñado está ya de crew, crew manager. Crew y, leader. Y, crew, crew leader. Sí. ¿Y tu hermana también está trabajando allá o no? Todavía no, porque le acaban de autorizar el permiso a mi cuñado. Ah, ok, ok. Entonces, ella tiene que tramitar un permiso de trabajo abierto y a ver si se le autorizan. Tienen que revisar si, si es si es un trabajo calificado o no. Se toman su tiempo. Que, por cierto, se tardaron seis meses el permiso de trabajo. Pero es inusual por el tema de la pandemia. Ahorita está trabajando, creo que ni, ni el 50% del personal. Entonces, todas las aplicaciones están este, saturadas. O sea, no no las aplicaciones, los... los los que están a, a, atendiendo los casos están saturadísimos de solicitudes saturadísimos y sí, bueno lo que lo que lo que pasa Dani es de que también el gobierno a lo que son los, los, las personas que están checando la papelería se supone que un, está trabajando con un, un menos distancia. de la mitad de personal menos sí, de la sé. mitad de personal imagino que un escritorio sí uno no etcétera sí. Entonces, sí. todo eso pues hace más lento el, el trámite, ¿verdad? Sí, obvio. Entonces, tu cuñado lo que tiene que, que hacer es este a, aplicar para la residencia permanente, él como, como aplicante principal que ya tiene sí. el permiso de empleo. Hasta dentro tiene de un año. tiene que hacer el examen. Dentro de un año, todavía no. Ahorita oh. todavía no puede aplicar. Tiene que trabajar en ese puesto de trabajo por lo menos un, un, año. Año. un año para entrar en el programa de experiencia canadiense. ¿Cómo okay. se llama? Canadian Experience Class es el programa. Sí. Y ahí Eso. como con categoría de un año, no te piden estudios, pero como trabajador calificado ya podrías aplicar. Bueno, y pues hay que también ahorrar porque pues tiene que pagarle a un consultor migratorio de preferencia para... Ah, sí. A pagarle al pero... consultor que te van a cobrar por lo menos 5 mil dólares, por lo menos. Sí. Más mil dólares. En caso de que te lo acepten, porque la aplicación no, no te la cobran. Pero si pagas eh, el, el fee, ya cuando te, tienes que pagar el fee o la tarifa, sí son como mil dólares. Ay, no estoy muy seguro, es que como no, no, me, no, no he llegado hasta ese punto, pero me parece que también tiene que pagar mil dólares por cada miembro de la familia. Ajá. Uh -huh. Entonces, tienen que ahorrar mucho dinero. Y mi hermana se tiene que poner a trabajar de ya, Bueno, en cuanto le llegue su permiso. Ahorita no puede trabajar. De hecho, eh, estaba leyendo, Dani, una... Un, una se llama ahora, Starex, Starex ahora, Canada ayer. Ahora, la ventaja que tienen, como ya están allá, sí. no ocupan demostrar que tienen fondos en la cuenta bancaria, porque ya están sí. allá. sí. Pero si tú estás en tu país de origen, tienes que tener un cuentonón de 25 o 30 mil dólares. O sea, el programa es para gente rica, en pocas palabras. ¿Quién tiene en Latinoamérica 30 mil dólares en tu cuenta bancaria? Básicamente tienes que vender la casa, el patrimonio de tu vida. Tienes que vender carros, casas para pagar todo eso. Sí. Son más de, ¿cuántos son? 25 mil dólares en los Mexicos. A ver. Por, por un... una persona soltera son arriba de 12 mil dólares. Uh -huh. Más gastos de, de, la, de la, como tú dices, del, del consultor y eso, pues son unos 20, 18 mil dólares que tienes que tener en, a la mano. Fíjate, 12 mil por 15. 15 pesos mexicanos son 180 mil pesos. Sí tienes que vender el departamento. Y el departamento del amante también. <ríe> Sí. Tienes, Oye, que, tienes que mandarte al amante ya que hayas obtenido tu residencia y te hayas divorciado de tu actual esposa no, es que en México no se da eso ¿cómo crees? en México no hay amantes no hay mentes eso no sucede en México no, eso no, eso pasará en países cuartomundistas en México no otro mitillo que tengamos por ahí pendientillo el idioma, síguele con el idioma. Ah, sí. Es cierto que me puedo ir a Canadá sin hablar inglés. Es un mito que se ha estado diciendo por todos lados y es completamente mentira. A diferencia de Estados Unidos, en Canadá casi nadie habla español. Es, vamos, toda la comunidad hispana en Canadá no suma ni el 1%, me parece. Y si lo suman, lo acaban de lograr en, en los últimos años, pero, o sea, del 1%. O sea, tú estás en la calle, en cualquier ciudad canadiense, y pasan horas para escuchar a alguien hablar español. Horas. Y ahorita más, porque muchos mexicanos, incluyéndome a mí, nos regresamos a nuestro país de origen por el COVID. Entonces, eh, hay menos latinos ahorita. Entonces, el inglés es, aunque sea el básico, un, un inglés para poder comunicarte. Como el, como el inglés de la India María, de que <ríe> Coffee and Donuts, aunque sea ese. Pero irte sin inglés no te sirve de nada. Que era el único que hablaba la India María. <ríe> coffee and Donuts, please. Coffee and Donuts. Que les recomiendo esa película, amigos. ¿eh? Ah, para aprender inglés. <ríe> sí, la de... Ni, ni de aquí ni de allá, cuando la India María se fue a Los Ángeles, California. Hasta se puso la botarga del pollo loco, ¿no? Está buenísima esa película. Está buenísima. Pero sí, el inglés es indispensable. Aparte, como hay tantas razas allá, hindúes, filipinos, chinos, japoneses, de todas las razas, ¿cómo te vas a comunicar con ellos en el trabajo? Ni, ni modo que hables filipino o chino no. o hindú, pues no. Es, es el inglés, desafortunadamente. De hecho, me decía un mexicano allá, me decía, oye, me siento como si fuera mudo. ¿Por qué? Porque no me puedo comunicar con nadie. Pues sí. Entonces tomen sus clasecitas. Aquí en YouTube hay muchos canales en inglés. Nomás no voy a decir cuáles son. Porque pues ya sería ponerles en bandeja de plata. Pero ustedes pónganle ahí cursos de inglés gratis. ¡Pum! Ahí les van a aparecer un montón de canales. Un montón. Oye, pues, Dani, ha, Sí ha, les voy ha, a recomendar uno. A ver, es a ver. Que, es, que es, un, es un canal que llevo tiempo siguiéndolo. Que me cae muy bien, es mexicano. Pero ya habla súper bien el inglés. Y se llama inglés americano 101, o 101. Buenísimo. Es de Daniel Manzano, él vive en Alabama, me parece. Pero él no te enseña qué gramática, no, no, él va al práctico. Y hay capítulos de que cómo ordenar comida, cómo contestar al teléfono y así. Eso te va a servir como no tienes idea cuando vayas a Canadá o a Estados Unidos. No te va a servir en Irlanda, ni en Inglaterra, ni en Australia porque hablan otro inglés. <risa> porque es inglés americano. Casi, casi, ni en Canadá muchas palabras te sirven. ¿Lo puedes creer que nadie sabe qué es soda en Canadá? ¿Soda? Sí, tú vas a un restaurante. Eh, eh, one small burger, please, and one soda. Excuse me, what? No, no te entienden qué es una soda. ¿Y cómo le dicen allá? ¿Coke? Or? No, pop o drink. Drink. Pero no, no saben qué es una soda. Increíble, son vecinos. ¿Y no saben que es una soda? Ah, y, y el mexicano eh, pocho, payaso, presumido que va a México. Ah, tráete las sodas, mijo. ¿A poco no? Eh, eso sí, sí. Este, sodas, fíjate que no sé cómo se le diga tú, Dani. O sea, así correctamente no sé cómo se le diga. ¿Cómo se le dirá? Pues... Drink, ¿no? que, o también le, allá le dicen pop, pop, pop, one pop, please. O también decían uh, one can, que es una lata, ¿no? One Coca-Cola can. O puedes decir Coke. Uh -huh. Que por cierto, no es incorrecto decir Coke, pero se sabe en la historia de la, del Coke. ¿Qué pasó con Coke? Porque ya no existe Coke. Resulta que no sé en qué año, si fue en los 90 o en los 80s, hubo el reto Pepsi sí. en, los, en los Estados Unidos y lo ganó Pepsi. La mayoría de la gente eligió Pepsi. Y entonces Coca-Cola sacó un nuevo producto. Ah, no, sí, eso fue en los 80s en los Estados Unidos y la llamó Coke, la nueva Coca-Cola, que trataron de igualar el sabor de Pepsi. No se vendió ni una. Fue un fracaso en ventas y tuvieron que regresar a la Coca-Cola tradicional. Pero la gente se quedó, porque es corto de decir Coke, pero ya no se vende el Coke. Ya es Coca-Cola, pero se quedó la costumbre, Coke. Y si tiene una lata de Coke, es de colección. ¿eh? ¿Sí te sabías te eso? No. no, no sabía eso. Sí, yo lo vi hace poco en YouTube. Hay muchas historias muy buenas de... Por ejemplo, la de que toque fried chicken, pero no lo voy a hablar en este. Pero está buenísimo, la historia del coronel Sanders. ¿Qué otro mito hay por ahí? No, pues el, el, el, el que tú quieras, Dani, la lista se acabó. Ah, bueno, es que la gente tiene tantas ideas de Canadá. Eh, me decían amigos de aquí en el WhatsApp. Oye, ¿cómo te va con los renos? Pues, ¿cuáles pinches renos? Yo nunca he visto uno. Pero la gente piensa que llegando a Canadá vas a ver osos, vas a ver renos, vas a ver lobos. Quizás sí, si te vas más al norte, pero yo en Vancouver nunca vi ninguno de esos animales. Ninguno. Y eso es un mito que la gente cree que te los vas a encontrar por todas partes. Sin embargo, sin embargo, subí un video que me mandó mi hermana, ahí está en mi canal... ...de que se encontraron un oso bebé... ...en Bornaby. ...estaban este, paseando por Bornaby ...y ve, vieron al oso bebé y lo grabaron... ...ahí está, es uno de mis videos... ...sí te podrías llegar a encontrar... ...pero yo no me encontré ningún oso... ...lo que sí vi en Estados Unidos... ...en Chicago fueron venados... ...ahí hay mal... no, no has visto... ...¿eh? ...en Canadá no viste venados... ...no... ...sí vi mapaches, muchos... Hurgando en la basura y muertos en la calle atropellados, pero no, no, no vi osos, ni, ni lobos, ni venados, ni alces. Fíjate que nosotros aquí, Dani, este hay mucho venado, haz de cuenta que, que, que andan en, adentro de las escuelas los venados, hay puercoespins. Sí, mira, aquí tenemos, eh, fíjate que esos, eh, los jabalíes o. Oh. Los jabalíes, ¿va? Jabalíes, eh, sí. Andan este, en manada. Yo nunca los he visto a solos, no sé por qué. Siempre anda una manada, andan en manada. Ahora, ahí en Texas y hay, hay mucho animal de, de desierto, ¿no? Y hay zorrillos, hay este, mucho zorrillo. Hay este, coyotes. Ah, sí. Y están hoy, bien bonitos, Dani. No, no, hoy no son peligrosos. No, no, no, porque, de hecho... Porque una mujer de, de Tamaulipas se encontró, ella creía que era un perro y lo llevó a la veterinaria, lo habían atropellado. Le dijeron, sí. no, tiene suerte porque era un coyote. Pero ¿por qué le dijeron tiene suerte? Tampoco son agresivos como los lobos. Mira, el, el, es como todo, si, si siente que, que, que lo vas a tocar o, ataca, o algo, se va a defender, te va a atacar. Porque, de hecho, este, los venados tú los ves y, los, y te acercas así y les hablas, casi los tocas, pero, pero a veces te tiran patadas. Pero pues es normal, pues se, se defienden. Y, y yo te, tenía, tenía un, perro, un perro de esos de, de cacería. Y un día se encontró a un, a un este a unos jabalines Ajá. No, y, y los quiso como corretear y fue al revés, lo atacaron los jabalines a mi perro y le dieron una buena corretiza. Bueno, pues yo creo que eh, por, por hoy ha sido todo, ¿eh? no sé, vamos a, dando este nuestras sí, sí. finales. Eh, no sé si tengas algo que agregar, un, una última pregunta. Pues me, me gustaría, Dani, si hay otra oportunidad más adelante, pues volver a hacer otro otro otra, ¿Otra? transmisión. Sí, claro. Y, este, y que pues invitar a tus suscriptores a que comenten, a que se suscriban a tu canal y de que sigan preguntándote por Canadá. Okay. No te creas, no, este gracias porque pues eh, o ya igual, sabes, un día tú me invitas a tu canal también. Sí, claro, claro. Ahora Estamos... tú vas a ser el anfitrión. Exactamente. Ya en base a como vayamos viendo las inquietudes o las dudas que tengan las personas, pues digo, ya nos nos ha ayudado mucho y se, seguimos en la plática, ¿verdad? Este, porque como tú dices, yo no, yo no sabía de estas agencias fraudulentas que, que, que, que había y no sabía de, de las tortas ahogadas, no sabía del salmón, <risa> la nieve, el frío, o sea, hay muchas cosas de qué platicar de, de que para que las personas que de verdad van a llegar, lleguen con, con, con la información. Lleguen lo mejor preparado posible, así que no lleguen ahí como, digo, a la brava tan inofensiva así de que de que esperando unas expectativas y de que realmente se enfrentan a otros problemas y pues gracias Dani, este seguimos hablando eh, ya saben, yo también tengo un, un canal, es, eh, me encuentran en Instagram como Trabajar en Canadá. Y ah, en bueno, el... aquí sí. va a aparecer tu, tu Instagram, yo lo voy a editar después. Aquí va okay. a aparecer tu Instagram tu canal en YouTube, síganlo, es Ben, ¿cómo? Ben López. López. Para sí. que lo sigan y también es el nuevo, este, el nuevo Diego Saúl Reina. Ah, no, tiene, este... tiene el potencial. <risa> este, no, no, eh, cada, digo, todos estamos, aunque hablemos del mismo tema, eh, compartimos... Eh, Información. Sí, información, aunque sea el mismo tema, de un, cada quien de una forma muy, muy particular y muy especial. Y algo que me he dado cuenta a Dani es de que eh, este, este, esta crisis de la cuarentena, la pandemia y lo que tú quieras, que realmente no, no hablamos del tema, pero la forma en que vamos a superarlo es simplemente seguir planeando, seguir eh, trabajando y forjando no, nuestro futuro. Este, tenemos dos opciones, o quedarnos sentados y en, en la depresión, o, o seguir trabajando para apuntar a, a nuestros objetivos y nuevos planes de vida. No sé, eh, ¿tú qué opinas? Sí, pero también yo quería recomendarles algo, amigos. Ahorita Canadá, las fronteras está cerrada. Migración está trabajando muy lento. Las compañías no están contratando gente de fuera. Va a tardar mucho. Yo creo que cuando ya salga la vacuna y empiecen a bajar los números, ahí hoy va a volver a toda la, la rueda a circular como, como antes. Va a pasar mucho tiempo. Yo a, a ojo de buen cubero calculo que a, hasta el próximo año va a empezar todo a caminar normal, más o menos por ahí de mayo, junio, eso esperemos. Sí. Mientras, mi recomendación para todos ustedes, péguenle al inglés, péguenle son muchos meses. Porque les va a servir, les va a ayudar. Y aprendan algo, lo que sea, pero aprendan un oficio. Por ejemplo, este, ¿saben qué les valió a, a, a compañero que se fue, que se casó con la canadiense? Ella tomó un curso, él tomó un curso en secati de carpintería. Y ese curso se lo valieron en una empresa canadiense. Entonces, tomen ese tipo de cursos de electricidad, carpintería, qué sé yo. Eso les va a servir en estos meses que... que en vez de esperar con los brazos cruzados, hay que aprender algo nuevo. Uh -huh. Para cuando ya empiecen a llegar las oportunidades, ya tengamos mejores armas, mejores argumentos. Entonces sí, sí les recomiendo mucho que, que aprendan algo nuevo, un oficio nuevo. Eso les va a servir para cuando la rueda camine otra vez. No sé tú qué opinas al respecto. Porque va a pasar mucho tiempo. ¿Y los que ya tienen su oficio, Dani, como tú dices, este, hacer su portafolio? Sí, y mejorar el inglés porque lo van a necesitar. Las entrevistas son en inglés. Si no, no te van a dar el trabajo. Y ahorrar, ahorrar porque todo cuesta. Ah, sí, el vuelo no te, te lo van a cobrar. Eso tenlo por seguro. Aunque la, en teoría las compañías canadienses tienen que pagarte el vuelo. Eso es de ley. Pero ahorita las compañías están en plan austero y no quieren pagar el vuelo. Entonces, este, pues tómalo en cuenta. toma en cuenta que te va a tocar pagar tus 10, 15 mil pesos de vuelo. No sé cuánto cuesten ahorita. Ah, y otra. ¿Por qué la gente prefiere irse a Toronto en vez de Vancouver? Ya descubrí. Porque sale más barato el avión a Toronto. Increíble, ¿no? <risa> hay, hay más promociones a, a Toronto que a Vancouver. Y yo personalmente, ¿a dónde les recomiendo irse? Yo les recomiendo que vayan primero a visitar estos lugares. O sea, no se basen en mi recomendación. Ustedes conozcan las ciudades, vean cómo es un clima, cómo es otro clima, cómo, cómo hay trabajo aquí y acá, etc. Y la mejor ciudad es la que más te siente a ti. Sí, porque ahorita, si yo quisiera volver a Canadá, yo no vuelvo a Toronto. Yo me prefiero vivir a Vancouver. No, así no. Después de lo que viví, del trauma, no. Toronto ya no es para mí. Quizás sea para ti, pero para mí ya no. Entonces, también depende de ti qué es lo que tú quieres. ¿Quieres ciudad? Bueno, vete a Toronto, pero vas a compartir habitación o la cama con tres o cuatro pelados. Y acá, en ciudades más chicas, vas a tener tu propia habitación, pero con otras condiciones de vida. Pero bueno, ya dicen que el que mucho se despide es que no se quiere ir, ¿eh? pero bueno, yo creo que aquí terminamos y pues seguimos en futuras transmisiones, ¿cómo ves? Bueno, saludos Bye. a Texas, Bye. saludos Guadalajara y donde quiera que me escuchen. Bye.